Radio Renacer Internacional, la Estación de Cristo, la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz, con la belleza del mensaje del día de hoy, grande es el Señor nuestro Dios, digno de alabanza y adoración. Vamos a adorar a Dios... En este jueves eucarístico en el que el Señor, con el sagrario abierto, dice el Señor que ha puesto su morada entre nosotros, bendito sea Dios, dice entre ustedes voy a colocar mi santuario para estar con ustedes. Entonces ahí está el Señor, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a adorarle. Vamos a rendirle honor a nuestro rey, es el que vive, bendito sea Señor, gloria a Dios, santo es nuestro Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36, y vamos a ir a buscar esa... Taza, sin tasa ni medida presencia del Espíritu Santo bendito sea el Señor así dice la palabra de hoy que el Señor da el Espíritu sin medida bendito Dios entonces vamos a recibir no una doble porción no sino sin medida el Espíritu de Dios ¿por qué? Porque amamos a Dios y sin el Espíritu Santo no podemos llevar como los apóstoles esa obediencia al Señor. Bendito sea Dios, solamente podemos obedecer si estamos llenos del Espíritu de Dios, conducido por el Espíritu de Dios, guiado por su Santo Espíritu. Por eso necesitamos todos buscar esa presencia del Espíritu Santo. Yo te animo a levantarte, a suplicar al Señor y a decirle, Padre, ¿cómo es tu promesa? Envía sobre esta carne difícil, estéril, tu Espíritu Santo. Sin ti, Señor, somos tierra seca. Sin ti, Señor, somos inútiles. Sin ti, Señor, somos infértil. Pero envía tu santo espíritu, Señor, y vamos a producir, bendito sea Dios. Vamos, Señor, a escuchar tu palabra. Pon oído, Señor, de escucha. Pon, Señor, nuestro corazón, en la atención y la disposición y el amor para escuchar tu palabra, que es la siembra en la tierra inútil, Señor. Para que envíe la lluvia que tu santo espíritu, para que esas semillas comiencen a germinar y comiencen a dar fruto. Bendito sea Señor, que se comiencen a levantar ahora los que están, Señor, en caminos de oscuridad, que comiencen a ser libres los cautivos, que comience, Señor, a derramar tu espíritu de sanidad en los que están enfermos, en muchos, Señor, que necesitan para realizar este trabajo la salud y sin embargo están en la enfermedad, en el llanto, en la desesperación, en la inquietud porque no tienen la unción del Espíritu Santo. Envía Padre ese aire de sanidad, envía esa lluvia de sanidad sobre esas tierras, Señor, que están enfermas. Bendito sea, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ven también a destapar los oídos de los sordos, los que no quieren escuchar tu palabra. Ven, Señor, toca los corazones de los jóvenes, de los niños, de los enfermos, de los ancianos, de los hombres de las mujeres para que sientan agrado de escuchar tu voz bendito sea señor para que haya un solo rebaño y un solo pastor te alabamos te bendecimos y te damos gracia espíritu de dios amén lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor jesús el que viene de lo alto está por encima de todos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 porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar por esta palabra hermosa. El que viene de lo alto está por encima de todos conoce lo que hay allá arriba porque nosotros no somos de arriba sino de abajo y él es el que da la vida porque el que posee el espíritu de dios es él y lo está derramando sobre nosotros por su santa palabra y la fe en él de que es el hijo de dios que ha venido para salvarnos para sacarnos de toda situación como dijo Pedro en la palabra de la primera lectura, eh, nosotros tenemos que obedecerle a Dios y es por la obediencia que Dios da el Espíritu Santo, porque vamos a obedecer a los hombres. No tengamos miedo, dejemos esa cobardía. Todos querían matarlos a ellos, pero no podían matarlo hasta que Dios nos diera su autorización. Porque dice... El mismo Pedro, testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Por eso nosotros, para tener el Espíritu Santo, tenemos que entrar en el camino de la obediencia. No andemos con doblez, con doble cara. Bendito sea el Señor Mesías el Padre Fausto García, bendito sea Dios. Un miembro de la Escuela de Santidad no puede andar con mentira. Un miembro de la Escuela de Santidad no puede andar con doblez. Tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona honrada. Bendito y alabado sea el Señor, gloria a Dios. El Espíritu Santo se nos da sin medida. Si quiere amar a Dios, ama a Dios y dedícate a las cosas de Dios. Escucha la palabra con atención y disfruta el ser de Dios. Celébralo porque es lo mejor. Es estar en la luz aun en medio de la oscuridad. Y cuando tú clames al Señor, el Señor te escuchará y te va a librar de todas tus angustia de todas tus situaciones, de la enfermedad, de la lucha infernal de este mundo, te va a librar del mismo mundo, bendito sea el Señor, y te va a llenar de la grandeza de su espíritu, y te va a fortalecer, y te va a guiar, bendito sea el Señor. Y aunque en esta tierra tenemos que morir, pero viviremos por siempre, porque en él está la vida, y nos vamos con él, lo hemos elegido a él, y nada nos hará volver hacia atrás. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. No mire con benignidad y que nos conceda la paz para la gloria y la grandeza de su nombre. Amén. Continúa con Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo, la escuela de santidad, Cristo Rostro de Luz. Recordarte dos cosas. Suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Renacer Internacional. Y la más importante, sé santo porque el Señor tu Dios es santo. Bendiciones.